Quédate con un amor que te dé respuestas y no problemas. Seguridad y no temor. Confianza y no más dudas. No te aferres a alguien que no te valora. ¿Por qué aceptamos poco cuando merecemos tanto? Amar y ser amado es uno de los mejores sentimientos que experimentamos en el transcurso de nuestras vidas. Por eso hoy, amigo, amiga, me dirijo a ti para decirte quédate con un amor que te dé respuestas y no problemas seguridad y no temor confianza y no más dudas mereces más que eso hola te saluda ricardo niño bienvenido una vez más a the lifers el amor es para personas fuertes y decididas no puedes amar a alguien si no estás segura de ello Amar no es nada fácil. De hecho, a pesar de ser uno de los sentimientos más hermosos, es uno de los más complicados. En ocasiones, muchos desistimos porque simplemente no lo entendemos. A veces confundimos amor con comodidad. Puedes estar cómodo con la presencia de alguien, pero en realidad no sientes amor por esa persona. Le estás agradeciendo por todo lo que ha hecho por ti, pero hasta ahí... Eso es solo agradecimiento. En ocasiones, somos víctimas de la soledad. A mí, por ejemplo, me daba miedo estar solo. Tan siquiera pensarlo me causaba pavor. Sí, ok, suena un poco exagerado porque tal vez dirán, tienes a tu familia cerca. ¿Cómo puedes decir que estás solo? Pero seamos realistas, la compañía de una pareja no se compara en nada a la de un familiar o un amigo. Muchas veces necesitamos de una persona que esté con nosotros en cuerpo y alma, alguien en quien podamos confiar. Pero le tenemos tanto miedo a la soledad que nos confundimos con poco. Nos conformamos con alguien que solo nos da problemas, que nos genera inseguridad y nos hace desconfiar incluso de nosotros mismos. En ese momento experimentamos sensaciones contrarias al verdadero significado del amor. Y, aunque vemos ese sentimiento desde un punto de vista distinto, todos tenemos el mismo objetivo. Ser felices. Por eso te digo. Te pido que te hagas estas preguntas. ¿Qué opino del amor? ¿Del amor que merezco? ¿Del amor que doy? ¿Vale la pena? Estas interrogantes tal vez hagan surgir algunos momentos que no querrás recordar por alguna mala experiencia, o por el contrario, te alegrarás al pensar en ello. Y esa es la razón por la que decido preguntarte, ¿Merece la pena estar con alguien que no te hace feliz? Sé sincero, ¿esa persona lo vale? ¿esa persona vale cada esfuerzo que haces por hacerla feliz? Sé que no es fácil aceptarlo, pero cuando alguien no demuestra interés en nosotros, lo mejor es alejarnos. Y si esa persona se quiere marchar, es nuestro deber dejarla libre, porque, vamos, nadie está obligado a permanecer con alguien el resto de su vida, ¿verdad? Las personas eligen estar juntas porque ambas así lo quieren. Todos sabemos que una relación de pareja no es nada fácil. Hay discusiones, desigualdades, pero por el amor que se sienten, aprendes a ser considerado con la otra persona muchos desde niños pensamos que el amor es algo sano tenemos esa idea de que encontraremos a la pareja ideal en el primer intento y aunque algunos lo logran la gran mayoría de nosotros aún está en búsqueda de esa persona especial a esa persona que nos alegra el día con tan solo un hola. esa persona que nos saque una sonrisa aunque no se encuentre en ese preciso momento a nuestro lado esa que nos haga sentir que no hay nadie más. Cuando tomamos la decisión de quedarnos con un amor que lo vale, sufrimos, porque seamos honestos, la elección no es fácil, pero existen maneras de liberar ese dolor y seguir adelante, como los fuertes y valientes que somos. Ante esa situación lo mejor que puedes hacer es desahogarte. Llorar si es necesario, e incluso gritar, hacer lo suficiente para drenar esa ira. Ese dolor, esa decepción que surgió al darte cuenta que esa persona no valía la pena. Deberás estar preparado porque luego del desahogo vendrá un momento de vulnerabilidad muy grande. Te sentirás delicado sentimentalmente, aunque suene absurdo, todo te recordará a esa persona. Vamos a hacer esto un poco más fácil. Existen dos tipos de amor, el que merecemos y el que recibimos. El que merecemos o creemos así, siempre será ese amor de telenovelas, perfecto, bonito. Nos toparemos con alguien y esa persona se convertirá en lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, nos apoyará todo y cumplirá nuestros caprichos, porque así somos. A veces somos egoístas con nuestra pareja, porque claro, si actuamos bien, nos merecemos algo bien, ¿no es así? Pero, a veces exigimos tanto que terminamos acabando con toda posibilidad de seguir, porque la otra persona se cansa. Así, como nos sentimos ahorita que debemos estar con alguien que nos brinde alegría y no tristeza, ese mismo pensar de seguro pasa por la cabeza de otra persona, quedando como los malos de la película. Por otro lado está el amor que recibimos, Sé sí que a veces no es suficiente para nosotros, pero no hacemos nada para solucionarlo. ¿Y sabes el motivo? Todo se debe al amor que recibimos en nuestra niñez. Sí, como nos trataron, trataremos, así funciona esto. Pero hey, podemos solucionarlo, y la mejor opción para ello es mejorando nuestra autoestima. Y para ello debemos pensar en ese amor que nos merece de verdad. Jamás. Óyeme bien, jamás debes serte infiel por ser fiel a otros, ¿me entiendes? Si esa persona te falla, ok, puedes darle una segunda oportunidad, pero coloca los puntos sobre la mesa. A veces abusamos de nosotros mismos, de hecho nos engañamos porque creemos que esa persona en realidad cambiará, y decidimos darle no una, ni dos, ni tres sino muchas oportunidades, las necesarias para que ésta se canse y al final nos abandone. Porque justo así nos sentiremos abandonados, pensaremos que no valdremos para nada, cuando en realidad quien no vale es aquella persona que se burló de nosotros. Vaya, qué complicado y difícil es hablar de este tema, ¿no? Seguro pensarás. Qué Fácil para ti Decir, quédate con alguien que no te dé problemas y ya Tú que estás al frente de una computadora y un micrófono hablando sin más <risas> Pues estás equivocado Porque así como tú Yo también sufrí Y de hecho continúo haciéndolo Porque soy una de las personas más tercas de este mundo Ignoro consejos y comentarios de personas que sé Que quieren el bien para mí, pero no sigo ahí aparentando ser una persona fuerte cuando en ocasiones me siento vacío por dentro si vas a luchar por alguien hazlo pero elige muy bien a la persona por quien lo harás recuerda que no todos merecen tus esfuerzos quédate con alguien que te haga feliz si esa persona traiciona todo el amor que le diste olvídate de ella si no tienes a nadie enamórate de ti Conócete, para que así, cuando decidas intentarlo, elijas a la persona correcta. El título de pareja ideal no existe, ¿ok? Eso debes tenerlo claro, los problemas siempre surgirán, es de ambos, siempre y cuando haya amor, hacer lo posible para que esos problemas sean los más mínimos posibles. La pareja perfecta es aquella que está contigo en las buenas y en las malas. Aquella a la que no temes contarle tus secretos. Aquella con la que no tienes ni la más mínima vergüenza. Aquella con la que, aunque pases solo cinco minutos a su lado, te devuelve la vida. Aquella con quien puedes ser tú. Si tienes una pareja así, valórala. Valórala mucho. No todos los días encuentras a alguien tan especial. Pero, hey... Nunca te aferres a alguien. Entre ustedes debe haber complicidad, respeto, pasión, sexo y confianza. Si cuentan con eso, no habrá nadie que pueda separarlos sino ustedes mismos. Que Dios te bendiga.